¿Qué onda, amigos? Soy Mr. Lemonade y pues estamos acá en la segunda sesión de los pop-ups en Cutout Fest que la verdad se está poniendo bastante bueno, la idea acá es que nos juntemos, compartir un rato, dibujar y sobre todo compartir experiencia en esta onda de, de la ilustración, banda que le gusta también hacer cosas para animación y pues compartir ahí algunos tips, platicar, ver el trabajo que estamos haciendo todos. La verdad se está poniendo bastante bueno, hay gente muy talentosa y está chido compartir estos momentos y sobre todo que haya este espacio para que podamos mostrar lo que hacemos y también de repente ahí eh, aprender cosas de los demás que siempre es bien bueno aprender cosas de alguien más y esta es la segunda sesión vamos a estar también haciendo otras y está, está bastante chido así que vean, vean lo que están haciendo Y estar acá pues también es gracias al equipo de Creana, ustedes pueden entrar a Creana, inscribirse a los cursos, es una plataforma donde puedes encontrar cursos para todos los creativos si te gusta la fotografía, la animación, el motion graphics, la ilustración, el 3D, todo lo que tenga que ver con el área creativa hay muchos cursos que además están a precios muy accesibles para que tú aprendas de profesionales y pues bueno gracias al team de Creana es que estamos eh, ahora acá en Put Out, en este festival de animación, el más importante de, de, de México, celebrando además los 10 años, estas sesiones estamos haciendo las sesiones de los pop-ups Vago, Chocotoy y yo Mr. Lemonade, que somos parte del team de Creana, de los profesores que estamos impartiendo cursos en la plataforma así que dense una vuelta por Creana y sobre todo también estén al pendiente de las redes sociales de putout Out, porque vienen cosas muy buenas y sobre todo muchas colaboraciones, así que estén al pendiente.